Sevilla. Me, me, y al último que cuando ya salió la vida en de regla, estamos llorando. Me, me cobró, el tío la... Me cobró a 500 la y ya no fui más, me fui andando a cuello amarillo hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado la agua y por la baya había subido. ¿Por qué no estaba aumentando la baya de ¿vale? A lo mejor estaba en el, en el barco eso del petróleo. <risa>